Se trata de Wilson Mercedes, parra de 20 años de edad, residente en la calle principal del sector Mamá Tingó, en Vistal Valle, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a causa de presentar herida por arma de fuego en toras izquierdo y herida por arma de fuego en muslo derecho, según diagnóstico médico. Yo estaba sentado en la esquina y ese fue un tiroteo, y una vez que fue yo pataleando, por bueno, el me dieron un tiro ahí en esa en ese brazo pasó, pa, pa, pa, ¿Pasó para dónde? pasó para adentro y me esperaron anoche esperaron de vida muerte dónde fue que ocurrió? eso fue mi mamá tengo mamá tengo quienes te dispararon la no yo no sé nada porque yo estaba lleno no, eso fue de noche y fueron tú sabes enemigos los que están en el de la tierra los otros, los de aquel lado, y hey baby, esa gente lo que tienen problemas con, con, con Junior, porque Junior está regalando tierra. Eh. Junior hay eh, que quiere hacer su casa ahí, eh, se la madre Dice, además tiene que buscar la madera para hacerse su casa. Y esa gente tenían toda esa tierra en vaiguía Vaigada además vendiendo tierra y vendiendo tierra. Y no le daban tierra a nadie. Y no tiene su noticiero regional, Robinson Blanco